Saludos amigos, sean bienvenidos a una entrega más de esta producción especial de El Mes de la Patria, Honor y Gloria de Telenor. Hoy vamos a conversar sobre un tema fundamental de la independencia de la República Dominicana y es específicamente lo ocurrido la noche del 27 de febrero en el momento del trabucazo. Para ello nos acompaña el profesor Francisco Tavares, el chino. Chino, bienvenido. Gracias, Yerian, gracias. Una vez más. Sí, eh, gracias a los amigos que ya de seguro eh, han hecho costumbre de ver la reproducción de este interesante trabajo que tú y el equipo que está vinculado con él han producido, ¿verdad? En un momento tan necesario de que la historia se ponga en la proa se Chino, ponga adelante así es, Chino ¿qué es el trabucazo? de que tanto se habla en la historia de la República Dominicana ¿y cuándo sucede? bueno, el trabucazo es eh, la acción que define la culminación de todo cuanto había ocurrido para ponerte una fecha desde que se articuló la Trinitaria el 16 de julio de 1838 el trabucazo es la culminación de todo cuanto hizo Duarte y los trinitarios para ir sembrando en el imaginario del pueblo dominicano la idea de la independencia nacional e incluso Roberto Casá, el historiador más acabado que tiene el país ahora y que probablemente haya tenido e incluso en un libro que tengo aquí que lo traje por eso que se llama Antes y Después, del 27 de febrero, habla de que el Trabucaso representó la acción culminante del proceso de independencia. Y como tú tal vez te imaginas, y mucho de lo que está viendo eh, los televidentes, eh, la acción humana tiene móviles, tiene causas, tiene fundamento. La conducta humana no se da por darse, la gente actúa, se comporta en una dirección porque aspira a lograr desde esa conducta un propósito, una meta. Pues entonces, eh, la historia y el escenario donde los actores que le dan vida a la historia actúan, tiene cosas extrañas, raras, desde lo que el ser humano le imprime a la acción misma, hay regodeo, hay miedo, hay exacerbaciones, hay desbordamiento, hay gente que quiere de repente sin ser protagonista aparecer como protagonista, en fin. Entonces todo eso que es típico y consustancial con la conducta del ser humano estuvo presente en la noche del 27 de febrero. ¿Y qué pasó en la noche del 27 de febrero? Bueno, du Sánchez que estaba en, en, el, en la clandestinidad, es bueno que la gente lo sepa, eh. porque Sánchez no estuvo en lo que se congregaron en la puerta de la misericordia a eso de las 11 de la noche, del 27 de febrero, Sánchez no estaba ahí. Y la razón por la cual Sánchez no estaba ahí es porque estaba en la clandestinidad. Desde que Duarte, Pedro Alejandrino Pina y... Pérez, Juan, Isidro, Juan Pérez. Isidro Pérez, se vieron en la obligación de exiliarse porque Charles era tenía la decisión política de apresarlo. Entonces, eh, por eso, desde que ellos se fueron, que Sánchez tuvo que quedarse al mando de lo que era todo lo atinente al proceso de preparación de, les, de, de la fecha culminante, no estuvo ahí por una razón. Y es que cuando estaba en la casa de los hermanos de la concha, Tomás y Jacinto de la concha, escondido habían unos haitianos que estaban ahí como en Chercha, ¿verdad? Como hay ahora, gente que se pone en las esquinas. Entonces, Duarte estaba ahí en esa casa y los tipos estaban en la esquina, los haitianos. Eran militares. Y entonces, él tuvo que postergar, esperar que esa gente se disgregara se fuera de ahí para poder salir. Por eso, él llegó tarde. O sea, él llegó a la puerta del conde, después que Mella lanzara el trabucazo en la puerta de la misericordia. Entonces, esa, esa fue la razón. Ahora, antes de que ese trabucazo, de que esa gente se congregaran ahí, Sánchez constituyó lo que se llamó el Comité Revolucionario, donde estaba precisamente Gabino Puello, José Joaquín Puello, Mella y otros que habían... Eh, pertenecidos, que habían sido simpatizantes de los haitianos, pero que ya habían hecho, echado para atrás y se habían adherido al propósito independentista. Y entonces, eso fueron con Mella dirigiéndolo, porque todo eso se, se, se estableció también. O sea, ¿quién fue el artífice de eso? Fue Sánchez. Porque Sánchez, contrario a lo que mucha gente dice, enemigo gratuito que él se granjeó, no era un carajo a la vela. No era un chimichurri, como dicen los muchachos de ahora. Sánchez era una persona autodidacta que había mostrado desde la redacción, aunque eso está en, eh, en debate, sí, está en debate. Del, 10, del manifiesto del 16 de enero. Además, la historia posterior de Sánchez, ¿qué revela? Que él fue fiscal. Sí. ¿Eh? O sea, Sánchez, después que Duarte se fue, se quedó siendo la cabeza efectiva de todo lo que fue el movimiento pro separación e independencia. ¿Qué, el, ¿Por qué se le llama trabucazo a ese momento, a ese encuentro? Bueno, porque el cañón ese se llamaba una especie como de trabuco, que era, una, era como una réplica del famoso arcabús. ¿Te acuerdas de los motequeros, los moqueteros, el moquete de los... Sí, sí. Bueno, de esa obra famosa. Y de Bueno, pues el arcabús era eso, una especie de, de mosquete, un poquito más avanzado. Entonces, el cañoncito ese que utilizó Mella, que vamos para que la gente pudiera eh, decirse que es como una especie de copeta, uh -huh. o más que copeta, eh, de esos que lanzan ahora como un misilito. ¿Tú lo has visto en sí. la película? Bueno, pues entonces, esa arma había sido eh, seleccionada, no al azar, sino precisamente para que produjera todo lo estruendo que tenía que producir para que eso generara algún nivel de exaltación de los ánimos en la población, porque no estamos hablando de la ciudad de Santo Domingo ahora, estamos hablando de un villorio, donde las murallas estaban, ahí donde está la puerta del conde, seguía por la puerta de la misericordia, daba un giro, un norte por donde está Radio Guarachita, y ya. Y entonces la otra puerta que, estaba, que daba acceso al muelle, que es donde está la avenida hoy del puerto, ¿verdad? Que hay unos escalones, todo ha dado por ahí. Sí. Pues entonces, eso era la ciudad. Ya fuera de esa muralla era zona rural. Entonces, lo del trabuco era para eso, para que generara. Y efectivamente, cuando los haitianos escucharon ese, ese, ese fuetazo, como se pudiera decir ahora, ese cañonazo, entonces los tipos, oye, ¿qué está pasando? Se alteraron. Ellos tenían idea de que algo se estaba fraguando, pero no tenían certeza de que era ese día. Porque, es bueno que yo diga esto aquí. y ¿Ese fue el día planeado? Eh, sí, ¿verdad? no, no, porque oye, ¿qué pasa? Se planeó el 27 de febrero, es más, se habló del 24 en principio, y después por un conjunto de situaciones, porque se entendió que quizá había alguna delación, y porque se había hablado del 24 de abril, y entonces eso, vamos a ponerlo el 27, porque la gente de Baez Báez era la cabeza del otro sector que se llamaban afrancesados. No olvidemos que Báez era diputado la, al Congreso haitiano, la, la haitiano. y, y Remigio Castillo del Ceibo. Y el mismo eh, Tomás Bobadilla tenía una relación muy estrecha con la, los haitianos la, y los afrancesados. Fue Mella el que de alguna manera convenció a ese sector conservador para que viniera de este lado... Porque Mella se había dado cuenta, porque no era un pendejo tampoco, que se había producido un fenómeno al, al, al interior del gobierno haitiano, de Charles Herard, que se llama implosión, que es cuando algo explota, ¿verdad? Una estructura que es, que es como un pozo séptico, por ejemplo, y se requebraja, sí. y entonces todo eso va hacia adentro, hacia adentro. no hacia afuera. Eh, a entonces, propósito de que tú mencionas a Mella, eh. ¿Quién fue Mella? Vamos a sustraernos un poco del tema del trabucazo sí. para entonces eh, verdad, conocer un poquito a Mella y luego ver por qué era él el que tenía en ese momento el trabuco en la mano. Bueno, tú sabes que cuando Rafael y yo estuvimos aquí en, en la primera intervención sí. hablamos de que la vida económica de la Primera República fue particularmente escasa, estrecha. Sí. Eh, había una crisis económica bien acentuada. Las actividades comerciales se daban al mínimo y la actividad productiva agrícola había caído al punto de que el mercado estaba casi completamente desabatecido. Por tanto, las dos principales actividades económicas era ese pequeño comercio, exportador-importador, ¿verdad? Porque había escasa producción y los, y los cortes de madera para la exportación. Entonces, mella era un miembro importante de ese sector que se vinculaba o estaba dedicado al corte de madera para exportar principalmente caoba. Se había establecido ahí, en esa zona de San Cristóbal, que había una gran cantidad de caoba. O sea, toda la isla estaba prácticamente poblada de caoba criolla. La que hoy adorna la mayoría de los salones de los, de los castillos y de esa sala donde se reunían en Francia, en Inglaterra, en Holanda, en Italia. Bien, entonces, Mella junto con eh, Antonio Duvergier, eh, se activaban o participaban de esa actividad económica. Entonces, desde esa participación, era que Mella tenía esa relación con esos sectores, que como él cortaban madera también, y que sé yo, tenía algún ático, algún ato pequeño, etc. Entonces, esa, por esa razón es que Mella es la persona que vinculado con esos cortes de madera aprendió a manejar el sable y la hacha. Pero además, Mella fue, se desempeñó en una posición que es más o menos similar a lo que hoy es, pudiéramos decir un director de distrito o un síndico, un alcalde, que se llamaba Preposé en San Cristóbal. Él era una especie de funcionario en el 1836. Estando la, la ocupación artiana en pleno auge. Y antes de que efectivamente se fundara la Trinitaria. Porque no podemos olvidar que Mella no fue de los nueve fundadores de la Trinitaria. Mella de alguna manera fue ganado también. Fue convidado a que se incorporara. Entonces, Mella era el que tenía, y así todo el mundo lo reconoce, incluyendo los dos más polémicos historiadores que tenemos, pudiéramos decir en la República Dominicana, que son los hermanos eh, eh, García Yubere, Alcide principalmente, reconocen que Mella era el que había alcanzado y desarrollado mayor nivel de habilidad militar, porque era diestro manejando el sable. Y la personalidad misma de Mella, porque vez que hay gente hay gente que dice, no, fulano nació no para esta cosa, tú lo has oído, ¿verdad? Sí. No es que sea 100% así, pero hay gente que tiene determinadas actitudes que otros no la cultivan o no han podido. Entonces, Mella era eso. Por eso siempre, por eso siempre, en los aprestos, después de fundada la Trinitaria, políticos militares para apuntar a la separación de Haití y la independencia, Mella siempre fue tenido por Duarte como una persona fundamental para que se desempeñara en el, en el ámbito militar junto a, Gabino, a los hermanos Pueyo. ¿Quiénes eran? Gabino. Eusebio y José Joaquín. Entonces, Mella era el cuarto tipo, junto con José Alejandro Acosta, aquel que estuvo en la batalla eh, Tortuguero, junto con eh, aquella primera famosa batalla naval, la primera naval. Juan Alejandro Acosta, Mella y los hermanos Pueyo eran, pudiéramos decir, la élite y la cúpula dentro de los trinitarios vinculados con el conocimiento militar. Entonces, por eso fue Mella decidido por Sánchez el hombre que se encargarían, además por la confianza que había, de lanzar ese trabucazo. Ahora, el hombre que iba como al frente claro, de, de ese... eso no fue a lo loco. La, esa gente no llegó ahí, a la puerta de la misericordia, es bueno que se sepa. ¿Quiénes estaban ahí? Como un tumulto. ¿Quiénes estaban bueno, ese, ahí en ese Ahí estaban grupo? los hermanos Pueyo, los tres estaban ahí. Ahí estaba Mella. Ahí estaba eh, Juan, Juan Alejandro Acosta, ese que te estoy diciendo. Sí. Y otros convidados, por eso eran la figura, porque eso eran lo que hacían parte del llamado comité de revolucionarios. Porque como ahora, por ejemplo, para ponerte un caso, si yo soy un dirigente político, como efectivamente soy, y soy la persona que ha acumulado mayor de nivel, experiencia desde lo político, porque me he consumido estudiándola, además de la práctica política, claro. entonces si yo soy la persona que ha acumulado mayor nivel de destreza y de habilidades, de competencia, si se decide hacer algo aquí en Macorís, ¿quién tú crees que es la persona que va a ser designada para que dirija la tropa? El que ha acumulado. pues Entonces, eso pasó con Mella. O sea, Mella no fue el que tenía el arcabús o el mosquete o el trabuco por, porque era Mella, no, porque fue decidido política y militarmente que fuera el que lo tuviera y que fuera él el que anunciara a la ciudad y al país el nacimiento de la República Dominicana Esa era la señal ahora ¿Qué se ha discutido? Que tal vez el, la, fe, el, la, la hora era justo a las 12 de la noche Pero el trabuco no fue a las 12 Faltaron 15 o 20 minutos Dicen que fue como que se le, se bueno, le escapó el disparo Pero los ánimos cuenta, Porque tú sabes que la historia La historia tiene En términos metodológicos Un concepto, usa un concepto que se llama eh, Documentos históricos y los documentos históricos son construcciones, es arquitectura, son textos, ¿verdad? Y son también memoria oral. Entonces, el historiador lo que hace es que aplicando el método científico de investigación y aplicando el método de la inferencia derivada del mismo método científico, ¿verdad? Que manejando conceptos y categorías propias de la disciplina y ciencia de la historia, entonces va ¿verdad? imprimiéndole lógica imprimiéndole ciencia a lo que dijo fulano, a lo que escribió fulano, a lo que se ha venido transmitiendo desde la tradición oral de generación... O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú sabes bien que cuando... Bueno, yo lo puedo decir con mayor propiedad tal vez que tú. Cuando yo era militante de la izquierda, en los años 70, yo muy joven, 17, 18 años, cuando nos tocaba pegar afiches, en tiempo de balaguer, eso no era para cualquier chivito, ojo, porque eso significaba que era una célula de cinco o seis hombres que salíamos, tres armados y dos para pegar los afiches, uno que se le subía en el hombre al otro y los otros tres armados eh, apostados en las esquinas para proteger a los que estaban pegando los afiches. Naturalmente, eso implicaba que tú arriesgabas la vida, como claro. en efecto. Entonces, cuando tú ibas a eso, pues duro que tú fueras, tú estabas medio asustado. Entonces, eso mismo ocurrió ahí. Sí, en ese momento. En ese momento, la gente, cuño, espérate, ven acá. Si esta gente va y viene, estos, estos, estos haitianos que son sanguinarísimos y gente que, que han mostrado. y un ejército poderoso. Claro. En comparación con el ejército. Entonces, todo eso pareciera que contribuyó, y eso es entendible desde el punto de vista de la psicología, eso contribuyó a que se produjera algún tipo de alteración del ánimo. Y entonces, hubo gente incluso que empezó a irse. Cuando Mella ve esto, las dos versiones que se manejan es que en medio del de altercado que tal vez produjo, de que no se fueran, vino ¡pam! Se disparó. disparó. Entonces ahí, cuando la gente oye ese se fue, Tazo, espérate, ya, ya estamos ya metiendo que, en medio. Ya había que tirar Hay para que adelante. Hay que echar para adelante. Bueno, es. esa es una versión. ¿Verdad? <risa> sí, nos permite ir a una breve pausa <risa> y bien. luego eh, vamos a, conversar, eh, a continuar o sea, qué, con este qué, interesante conversatorio. ¿Por qué esta manera coloquial sí, sí, claro. Para que la gente sepa, que la historia no es nada más que manejo de conceptos sí. y de erudición, es también estado de ánimo, No, de hecho también tú, tú me has llevado, yo me siento que estoy en el lugar, bueno, pues, yo, yo es, de hecho siento el ambiente de eso aquí que se trata. De, como si estuviera en el de lugar eso y te, que se y trata te la historia. Vámonos a una pausa y en breve retornamos con este interesante eh, recuento, no hemos ido al contexto de lo que sucedió el 20, la noche del 27 de febrero de 1844, regresamos. Gracias por continuar con nosotros en este interesante conversatorio con Francisco Tavares, el chino, profesor de historia. Estamos remontados a lo que sucedió la noche del 27 de febrero de 1844, el momento del trabucazo. Chino, hemos estado compartiendo eh, esta parte histórica. ¿Qué significó para la sociedad de ese momento, especialmente para la parte este de la isla, el trabucazo? Bueno, nuestro traficazo fue, como pudiéramos decir, la clarinada que anunciaba a la villa de Santo Domingo y a otras comunidades que ya estaban informadas de que, la pudiéramos decir, para llamarlo de alguna manera, las hostilidades iniciaban con tal de lograr definitivamente la separación y la independencia nacional. ¿Qué esperaban probablemente los trinitarios y los que se congregaron? una confrontación con los militares haitianos. Sin embargo, eso como que se retardó. A tal punto que du que que Mella llegó como a las 3 de la madrugada fue, al lugar donde todavía estaban, porque la gente amaneció ahí, en esa puerta del conde. O sea, después de trabucarse La sino gente sino... no se fue para... O sea, no salieron caso. corriendo. No, no, esa gente se quedó ahí. Y los haitianos no llegaron. No llegaron, porque los haitianos, de alguna manera estaban confundidos no sabían de qué era el Trabucas porque ellos sí sabían que habían aprestos preparativos pero no tenían la fecha y eso como que lo aturdió un poco lo, lo desmovilizó sin embargo cuando Sánchez llega a eso de la 1 a la 2 de la madrugada después que pudo salir del escondite y que se fueron aquellos haitianos que le impidieron salir de, le, de la casa de los eh, hermanos Jacinto y Tomás de la Concha entonces, Duarte ahí hace una arenga. ¿Quién dice que Duarte hizo esa arenga? Perdón, Sánchez, Sánchez. hizo esa arenga. Bueno, el secretario personal de Sánchez, que se llamaba Manuel Dolores Galván, que es uno de los sujetos que más ha contribuido desde su testimonio porque vivió mucho, ¿verdad? Eh, sobre lo que ocurrió efectivamente. Eh, ¿Cuáles eran los dotes de Sánchez? ¿A qué se había dedicado Sánchez? etcétera? O sea, por ese Manuel... Dolores Galván, es que se conoce mucho de todas las intríngulas vinculadas con la diferencia entre sectores dentro de lo que finalmente lograron la unidad para la independencia. Entonces, ¿qué pasó, Yeyán? Esa gente estuvo ahí. Hasta el otro día esa gente vio el sol salir y la luna acostarse. Porque tú sabes que en esta latitud, ahora en tiempo de, de, de, de cuando va viniendo la primavera y que se acerca el equinoccio, ...de primavera, llega un momento en el día que el sol sale y efectivamente está ahí en la aurora... ...y, y la luna también, se pueden ver los dos astros en el equinoccio de primavera. Entonces así ocurrió, cuenta eh, una persona que merece toda credibilidad porque fue trinitario... ...y tenía tradición de periodista que se llamaba José María Serra... ...que fue aquel que escribió, recuerda, en aquellos apretos antes de la independencia... Eh, aquellas hojas sueltas que llamaban a la gente a agitarse y a participar, que se llamó, que él afirmaba como el dominicano español, José María Serra. José María Serra dice que hubo un espacio como de relajamiento después del trabucazo y al otro día, porque la gente como que se calmó y entonces ya era como un juego. Sin embargo, cuando, cuando Juchero de Sandeni, que era el cónsul que había enviado Francia, que primero lo iban a mandar a los callos pero que por alguna razón cambiaron de opinión eh, que era el cónsul de Francia eh, ante el gobierno haitiano y estaba operando desde Puerto Príncipe pues entonces a ese Sandeni lo mandaron para acá él llegó aquí como el 13, 14 de enero y él conocía ahora, ¿qué pasó con Sandeni? que Sandeni, que sí sabía que el trabucazo era de lo que se trataba que era lo que se buscaba realmente él también pensaba que la idea era que cuando se produjera eh, la, la independencia, entonces sería Francia la que se encargaría de proteger y de reconocer a la recién naciente república. Y no, porque precisamente una pequeña diferencia que existió entre Sánchez y Mella con relación a lo factible de incorporar a los conservadores al proyecto independentista. La condición de Sánchez a Mella para incorporarse y dejar la diferencia era que se garantizara que la naciente república iba a ser, como se había planteado desde mucho, soberana e independiente, sin discusión. Chino, quién tenía más rango en ese momento histórico, Sánchez o Mella? No Sánchez. Sánchez. Sánchez tenía más. Sánchez tenía más categoría, o sea no más categoría sino que Sánchez era más jefe que Mella porque Sánchez cuando Duarte se fue quien se quedó dirigiendo la Trinitaria y el proceso fue Sánchez ahora, ahora en el plano militar porque hay que, eh, tú sabes que a veces tú eres pelotero y eres bueno recogiendo rolling, buena defensa tú, tal vez sea un bateador aceptable pero ocurre que hay otro pelotero que es bueno en la defensa y batea más que tú pero cuando hay un equilibrio de que fulano es bueno en la defensa y el otro eh, también en la ofensiva, entonces eh, de, se, se, por sinergia se hace un complemento. Se habla de que había un, un pequeño roce entre Mella y Sánchez y que por eso, eh, estando en Santiago Duarte, Mella le solicita eh, a Duarte que sea presidente de la República cuando ya habían dejado a, a Mella como presidente en Santo Domingo. Bueno, no, a, a Sánchez como a presidente Sánchez, de la Sánchez, Junta Central sí. Gubernativa. No, lo que ocurre es que sin dudas, la figura estelar de todo el proceso previo la, al 27 y de alguna manera después también era Duarte, indiscutiblemente. Claro. porque Duarte era el líder, no lo olvidemos. Y no como un líder de estos de pacotilla como Danilo y como Leonel, para venir de allá para acá y situarlo en el contexto, no. Porque esos son líderes porque repartían cuarto. De los lo tuyos y de los míos sí. Desde el Estado, por eso que son líderes Pero Duarte no, Duarte era un líder Auténtico, genuino Porque Duarte había sido Maestro de todos esos muchachos No lo olvidemos Duarte, todo lo que trajo de Europa Se lo transmitió a esos muchachos Y entonces esos muchachos creían Ciegamente en Duarte, además un, Había un tipo que se llamaba Juan Vicente Moscoso, ¿lo ha ido mencionar? No. Maestro de Duarte No Fue maestro de Duarte, Juan Vicente Moscoso que era medio pro hispano, hispanista en términos ideológicos pero era un tipo con una gran capacidad probablemente uno de los intelectuales junto con Bobadilla más sólido que tenía el, eh, la colonia o la, o la parte este en ese momento, entonces ese Juan Vicente Moscoso que fue profesor de Duarte también participó con Duarte en el proceso de formación de los trinitarios entonces después en el 39 es que llega Gaspar Hernández de Perú que era conservador, porque ¿qué era lo que quería Gaspar Hernández? Que se otra vez viniera a España a dirigir, a retomar el control político. Sin embargo, ya Duarte se había distanciado tanto de Juan Vicente Moscoso como del propio Gaspar Hernández. Duarte Por eso es la grandeza de Duarte, dijo, no, ni esto ni lo otro. No estoy con Juan Vicente, mi maestro querido, porque Juan Vicente quiere que la tradición hispánica vinculada con el problema de las etnias, ¿Verdad? Y de la discriminación estaba ahí, latente en él, sí. como ideología, principalmente del colonialismo español. Y entonces el otro era ultraconservador, entonces Duarte se desmarcó. Por eso era la grandeza de él y por eso era que Duarte era el líder. Entonces, ¿qué pasó? Que al Duarte irse, obligado porque fue perseguido y se exilió, ciertamente el que se quedó a la cabeza porque así era, que de alguna manera estaba previsto porque en el proceso de relación y de trabajo, Sánchez había sacado la cabeza, como te dije. ¿Tú me entiendes? En el proceso de discusión política y de organización y de los trabajos que estuvieron presentes para el asunto de la elección de junio, que puso a los trinitarios a ganar las elecciones municipales contra todo el mundo, Sánchez sacó la cabeza por encima de Mella, en términos políticos. O sea, dio muestra de mayor sagacidad política, de mayor inteligencia. Entonces, eh, lo único que, Eduard, que Sánchez, que Mella superaba, era en el aspecto militar por lo que yo te dije. Sin embargo, sin embargo, yo no te digo a ti, no puedo decirlo, que no se produjeran algunos pequeños roces por ese asunto entre Sánchez y Mella. Sin embargo, pareciera que cuando le escribieron a Duarte, su familia y ellos mismos, para que viniera en diciembre por Guayacane, para que arrancara el proceso antes de, de, de 44, eh, eh, Duarte no pudo porque no recaudó la cantidad de dinero que esperaba, no pudo pertrecharse de los fusiles y de las armas, lo que consiguió fue muy poco, y entonces eso se abortó. Entonces ahí la diferencia que había de cómo hacerlo entre Sánchez y Mella. Hubo consenso, porque entonces la única condición que le puso Sánchez a Mella es que está bien, eh, busque a esa gente, incorpóralo, a los conservadores y ateros y cortadores de madera. Sin embargo, de lo único que yo quiero que tú te seguro es que la propuesta no puede variar en términos de que la independencia iba a ser pura y simple. Sí, no estamos en la parte final ya de este conversatorio. Eh, ¿Ha vivido la República Dominicana un momento similar al trabucazo después del 44? No, claro, no, ha vivido... ¿Cuáles momentos? Vamos no, a ver. muchos, relativamente muchos, mucho más complejos y difíciles que los del 44, por lo que ya te dije. Fue algo medio, como dicen los muchachos de ahora, medio light. Porque no hubo una guerra, una confrontación en el momento del trabucazo y lo, que se, y lo que se hizo o lo que ocurrió después de él. Porque la primera gran batalla, ¿cuándo fue? Fue el 19 de marzo ya. Sí. Y después el 30, hubo una en la Fuente de Roleo que fue la primera, después las icoteas, después el 19, después el 30, pero eso fueron. Pero ahí... De, de, ...de trabucazo y los días... Pero se tomaba el riesgo de que... De, de que no, claro, de claro, pelear porque ahí ya mismo. los tipos dijeron... ...no, pero de verdad, eh, o sea, sí. ya el gobierno haitiano... ...dijo, es de verdad, sí, entonces eh. ya... Se, ...se prepararon para retomar... ...el control militar de la parte este... ...pero oye, después de la independencia, óyeme... ...la restauración fue una guerra, una guerra... ...una guerra... ...compleja, donde ya el campesinado... ...verdad, bien definido... ...el campesinado dominicano participó de manera determinada. ¿Tú podrías comparar entonces eso del, del, del trabucazo con el grito de Capotillo? ¿Se podría comparar? Bueno, eh, más o menos, pudiéramos hacer un símil. Sí. Sin embargo, eh, lo y... que se desencadenó de Capotillo <risa> fue mucho más complejo y, y difícil que lo que se desencadenó de La trabucazo. noche del ajusticiamiento de Trujillo ¿se podría considerar como eh, eh, parecido al trabucazo. Bueno, algo, algo así, pudiera ser. Porque con... ...con el, con el austiamiento de Trujillo... ...se produjo una persecución contra los perpetradores... ¿Mm? ...había ya un componente político distinto... ...que es la, la decisión del imperialismo norteamericano... ...y del poder norteamericano de asesinar a Trujillo... ...para sacarlo porque estaba convirtiendo en un problema... ya ese tipo no escuchaba a nadie... ...y bien, y estaba el caso de Fidel... ...y yo creían, no, no, no podemos dejar que la situación se deteriore... ...al nivel que se deterioró en Cuba... Que dio al traste con Batista, y mira lo que no pasó allá, no. Entonces, no, vamos a liquidar el tipo. Sí, Pero no, por último, Pero, eh, lo que sucedió en la Plaza de la Bandera en este año, 2020, eh, bueno, el año pasado. Bueno, son 2021, dos, fueron dos, dos. ¿Se parece al trabuca? No, no, fueron dos fenómenos de componente distinto. Porque independientemente de que los haitianos, por la razón que fuere, no respondieran militarmente frente al acto del trabucaso. Sin embargo, aquello era una situación de guerra. Sí. O sea, lo lo aquello estaba planteado para que se degenerara en una guerra efectiva. No ocurrió así, por diversos factores, que lo pudiéramos discutir, de otra, eh, en aún en el sí. mismo contexto, con otras aristas, o desde otras aristas. Sin embargo, lo de, lo de los muchachos vestidos de negro, de la plaza de la bandera, eh, tenía un contenido fundamentalmente eh, po eh, político, no militar en eso se diferencian, pero naturalmente en términos cuantitativos y no, y en término, lo de la de bandera lo de negro fue una cosa verdaderamente extraordinaria no, y además el, el, y en a, la adem influencia de, adem de, de además, la Santo Domingo, ¿cuántos habitantes tenía la villa de Santo Domingo para ese tiempo? y lo que era la parte este estamos hablando de 49 mil, 50 mil habitantes, ahí en esa plaza ¿cuántos se metieron nada más en esa plaza? ¿cuántos? ¿100? ¿200? ¿300? o sea eh, sin embargo, aquello fue un escenario donde pudo haber efectivamente produc o sea, haberse producido una guerra eh, eh, con todo lo que se deriva de la guerra, sin embargo esto no estaba planteado en esos términos. Esto fue una presión de un segmento importante de la población dominicana contra eh, el abuso que representó y la falta de vergüenza y de criterio político que representó para nosotros los dominicanos lo que hizo la Junta Central Electoral. Y entonces, finalmente, yo quiero decir lo siguiente. Adelante. Ese liderazgo trinitario, aún con los matices de personalidad de Sánchez y de Mella, era un liderazgo genuinamente patriótico, interesado en darle concreción a la visión de democracia y de país democrático, liberal, que tenía Duarte. En eso no hubo problema, dudas, en ningún momento. Tanto en Mella como en Sánchez, en principio. Hubo después alguna cosa, pero sí, sí, en sí, principio... Se habla después como que Sánchez... Eso es la historia y se la des, política también, se porque por eso te dije. Se, se habla de que Sánchez se despió. Ah, pero está bien, pero eso hay que analizarlo políticamente. Bueno. Y lo mismo de Mella, porque Mella después también sirvió a Santana, claro y correcto. entonces... Y después fue a acérrimo enemigo de Santana. Y después Sánchez también lo mató el propio Santana sí. cuando vino en el 61. Pero bien, es la historia y la política. Es complicado. No es como coger y botellarse una vaina y repetirla. No, hay que meterse duro en la historia. Desde la ciencia y el método científico y la lógica y el método histórico. Para poder uno entender. China, tú cuentas todo esto como si tú hubieses estado ahí. Bueno, mira ya yo tengo 64 años ya. Y yo, desde la edad, antes que tú probablemente que te metiste en esos eh, quehaceres eh, eh, de clubes, ¿verdad? Sí, ahí sí. te conocí. Yo ya a los 14 o 15 años yo estaba metido en los clubes. Y ya yo me estaba ya yo me había leído a Van Bantro, vivir como es la vida de Van Bantroy. Y ya yo tenía visión de lo que era cultura. Y yo me metía por los campos a dar charlas a los 14 y 15 años. O sea, la experiencia que yo he acumulado como educador, no arranca después que yo me hice licenciado en educación en el CURNE. No, arranca de ahí, desde mi adolescencia. Entonces todo ese caudal, que es como cuando tú ahorras, ¿verdad? Dinero y va y saca al banco. Cuando tiene un... Entonces así es la historia. O sea, lo que yo tengo en la cabeza es una cuestión de 40, 45 años. Y lo que yo tengo en la cabeza, que no se me olvida, puedo tener alguna imprecisión un día más que otro, pero no se me olvida porque yo me mantengo como tiene que hacer todo profesional, cultivando en lo que se ha hecho profesional. Imagínate un médico que no cultive, si es cirujano, la cirugía, los últimos avances de la cirugía, con rayos y con muchísimas cuestiones y todas esas televisiones, y una máquina y un aparato, dime tú. Entonces, así mismo la historia. De tal manera, Yerjan, que cuando yo digo siempre en mi programa que es un programa comprometido con hacer de la comunicación una comunicación al servicio de una ciudadanía, de la construcción de una ciudadanía crítica y responsable. Es así. ¿Por qué? Porque solamente el que conoce un poco la historia puede hacer de educador desde la política para que el ciudadano entienda que si no se hace conocedor de sus derechos, posiblemente siempre viva o se muera, la gente que tiene el poder político y económico pisándolo, porque el tipo es un ignorante. Entonces los ignorantes no pueden hacer aportes ni pueden constituirse en sujetos del cambio y la transformación. Por eso, aquel liderazgo genuino, patriótico, nacionalista, liberal, democrático, que encarnaron los Trinitarios, Sánchez, Duarte, Mella, es muy distinto al liderazgo de, de tocarajo a la vela, de Danilo y de Lionel. Y no voy a decir nada, me voy a quedar ahí, porque, porque déalo, ya el pueblo lo vio aquello. Déjalo ahí ya, déalo ahí. y gracias verdad por haber compartido con nosotros en este interesante conversatorio sobre lo que sucedió la noche del 27 de febrero, el momento en el eh, que se llevó a cabo el, el trabucazo. Así que, Chino, muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta una próxima ocasión. Usted continúa disfrutando de esta excelente producción que tiene Telenor de El Mes de la Patria, Honor y Gloria. Hasta entonces.